...va a haber una zona de exclusión en el microcentro mendocino... ...2.500 policías van a estar abocados a este operativo... ...1.500 de ellos afectados a los departamentos alejados del Gran Mendoza... ...es decir, el operativo se extiende a las zonas Este Sur y el Valle de Uco... ...este es un buen detalle que hoy justamente lo reforzaban desde el Ministerio de Seguridad... ¿Qué quiere decir? Que se van a tomar todas las medidas necesarias. Si sí, en algún parque o en alguna plaza departamental hay inconvenientes, e incluso es necesario cortar el tránsito, bueno, se va a avanzar con eso, se va a trabajar coordinadamente a nivel provincial para llevar adelante este operativo, que como decíamos, eh, implica corte en el servicio de transporte durante cuatro horas, desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Va a contar con el número de policías que decíamos y con la zona de exclusión que eh, también te señalábamos ayer y que ya vamos a repasar. Quien dio detalles respecto de lo que se va a hacer fue justamente Marcelo Calipo, que es el jefe de la policía de Mendoza. Hemos dispuesto un dispositivo de seguridad similar para que el oyente o el televidente más o menos se oriente, es similar a, a los dispositivos de seguridad de la vendimia, al carrusel. Una, con una zona de exclusión para que lleguen los colectivos y no ingresen al microcentro, como también para que no lleguen los vehículos y aquellos que quieran este, sumarse a los a los festejos, que no puedan llegar con los vehículos a lo que es el microcentro. Dentro de esa zona de exclusión, este, los, que, los que se desplacen Sí, para los festejos lo van a poder hacer a pie, van a haber controles en, algunos, en algunas intersecciones a los efectos de, de, de realizar una requisa, ¿sí? porque teniendo en cuenta que estas, estos controles que hemos venido realizando en los últimos partidos nos ha dado muy buenos resultados porque hemos podido secuestrar eh, chuzas, armas blancas, réplicas de armas de fuego, hemos secuestrado bastante alcohol y también eh, en el último eh, requisa que se que se llevó a cabo, también se secuestraron los martillitos de los colectivos con los cuales este, vienen equipados esas unidades a los efectos que si el colectivo tiene una urgencia o una emergencia lo puedan romper el cristal. de Mil efectivos policiales van a estar en el microcentro. Ahí está Marisol, repasando entonces algunos de los datos que ya habíamos compartido. Así es, y lo que vamos a repasar también, como decíamos, es este anillo de seguridad que se va a establecer a partir de las 13 en el centro. Eh, fíjense ustedes cómo está delimitado, decía ya el jefe de la policía de Mendoza que es, es similar a lo que se monta para época de vendimia. Ahí está, Colón y Vicente Zapata cierran con Rioja... Córdoba y Avenida Godoy Cruz y 25 de mayo. Imagínense que todo eso que ven en rojo va a ser eh, lo, lo cortado, va a ser la frontera que no se va a poder traspasar ni en transporte público ni en vehículos particulares. Claro, y, y recordando también que entre las 12 y las 18 no va a haber servicio de transporte público, además. Exactamente, pero lo importante es que tengan en cuenta quienes usan el transporte público de pasajeros que si bien el servicio se corta a las 2. Ya desde las 13, que es cuando se va a hacer este cerrojo, hay un montón de paradas que, las que están, dentro, que de este están anillo, dentro de este anillo, que no van a funcionar, así y, que van a tener que buscar alternativas. Pensemos a alguien que, por ejemplo, tiene que trabajar en la mañana del sábado, del domingo, perdón, y quiere llegar más o menos a un horario prudente a su casa para después ver el partido y demás. Bueno, tendrá que buscar una parada de colectivo que esté por fuera de este anillo. Claro, Para porque a partir de las 13 llegar. ya los micros a esta zona que ustedes ven en gris, en el centro, no van a poder llegar los micros. Es importante entonces, en Cuarta, tampoco se va a poder entrar en vehículos Ve particulares no, a la zona. tampoco en vehículos particulares, solo se va a poder transitar a pie por este anillo eh, o en el interior de este anillo que ustedes están viendo en imágenes. Y el otro dato tiene que ver con qué va a pasar con calle Aristides Villanueva, otro de los puntos... ...de convocatoria cuando eh, se trata de eh, festejos relacionados a los uh -huh. futbolísticos... ...como los que se han venido dando. Ahí lo tenés, a partir de las 11 va a ser peatonal. Recordemos que hay mucha gente que tiene una cábola y que dice... ...no, yo tengo que ir al bar en el que estuve viendo todos los partidos... ...suponete que se van a ir a almorzar, bueno, van a tener que llegar... ...hasta determinado punto, dejar tal vez el vehículo... ...e ingresar caminando a la calle Aristides. Exactamente, porque desde las 11 esa calle... Va a ser peatonal. Bueno, y a partir de los anuncios del gobierno respecto de las medidas a tomar en cuanto al operativo de seguridad para el domingo, apareció la oposición y lo hizo con fuertes críticas. Vamos a compartir algunos de los tuits que fueron apareciendo ayer. Ahí tienen el de eh, el senador provincial del Frente de Todos, Lucas Hilardos, que decía «¿De verdad, como no pueden garantizar seguridad, suspenden el servicio de transporte? ¿Van a dejar a familias sin servicio frente a una emergencia por su ineptitud?» Serán responsables penales de cualquier tragedia, recemos porque con ustedes es lo único que queda y arroba al secretario de Servicios Públicos, Natalio Meme, y también al gobernador Rodolfo Suárez. Bueno, las críticas de la oposición por estas medidas. A ver... Diego Martínez Palau, eh, exministro de Transporte de la gestión de Paco Pérez, puso lo lógico sería montar un operativo integral del gobierno, pero claro, eso implica trabajar y ahí se pone difícil la cosa. También arroba... A Mema y a Rodi Suárez. Cecilia Jury, senadora, también del Frente de Todos, pone la falta de responsabilidad de Suárez y compañía. Reprimir y cortar servicios básicos es lo único que se les ocurre, pregunta, arroba los mismos dos... Estoy hablando del gobernador y de Natalio Mema. Y por último, compartimos el tweet de Víctor Dávila, que es dirigente del Partido Obrero, que dice, no hay rasgo más prepotente y autoritario de un gobierno que aquel que pretende organizar estatalmente los sentimientos de un pueblo. El domingo se festeja, aunque a Rodi Suárez y lo arroba no le guste. Ahí está ¿no? la grieta que ha generado esta decisión del gobierno en cuanto a la seguridad para el próximo domingo.